La reina Carla Hull ha hablado y ha dicho que hace Castings en Casting Workbook. Así que vamos a hacer un perfil de Casting Workbook. Si no conocen a Carla Hull, déjenles digo. La película Coco... Fue Carla. Narcos, Narcos México, Nacho Libre, Agente Fire en Netflix. Yo hice este mismo video que estás viendo ahorita en inglés en enero para un programa que ella estaba haciendo casting que creo que están grabando ahorita mismo, que era Chespito, El Genio. Y yo lo vi en su Instagram de Carla Hull. Cuando submití por correo electrónico, me pidieron que lo pusiera en Casting Workbook. Y disculpen sobre mi español, eh. es que estoy tratando de practicar mi español. Sí lo uso, pero no tantísimo. Así Así que por favor me avisan si digo algo mal. Bueno no se preocupen que mi mamá me va a contar, ¿eh? me va a decir, ay vi tu video nuevo y dijiste esto, te tentaste el cabello mucho, <ríe> gracias mami, <ríe> en lo que estábamos. Como han de saber hay muchos sitios de web para que los actores se sumitan para trabajo. Yo uso ahorita Actors Access, Casting Networks, Casting Frontier. Y ahora vamos a hacer un perfil de casting workbook. Pero como siempre, fíjate con cada proyecto. Hazle Google sobre los productores, los directores y todo. Y asegúrate que sea un proyecto que tú si sí quieras hacer y que si sí te sientas a gusto. Si no te sientes a gusto en cualquier momento, no lo hagas. ¿Cómo se dice? Pon atención a tu intuición. ¿Intuición? Intuición. Espérame. Intuición. Pon la atención a tu intuición. Hay que empezar a hacer este perfil de Casting Workbook. Y si lo tienen el sitio en español, claro. Yo he escuchado que este sitio de web es muy grande en otros países. Y ya lo están queriendo uh, crecer aquí en Estados Unidos también. Y sé que, claro, Carla hace muchísimos castings en, en México y en pues en Estados Unidos también y no sé qué más países, pero ella hace muchos castings para personas que hablan español, así que creo que va a ser muy importante. Pero sí te recomiendo que hagas un perfil con Casting Workbook o todos los demás porque la mayoría te dejan que hagas un perfil gratuitamente y te dejan subir una o dos fotos, tu resumen y ya si quieres sumitirte a un proyecto, ahí va a ser cuando pagas por su servicio. Pero a veces hay castings que te dejan que subitas gratuitamente porque son castings globales así quieren que todos puedan submit y hacerlo en una manera muy organizada. Aquí dice actores y actrices, poned vuestras carreras en la palma de vuestras manos. Ay, eso no es español de México, pero me gusta. Tienen una aplicación que se llama Actors App 3.0, que no todos los sitios de castings tienen una aplicación pero sé que esto puedes usarlo si tienes um, el perfil pagado pero igual te puedes meter en la computadora si no si no lo tienes pagado todavía y ya te da más información así que vamos a regi registrarnos aquí arribita actores y actrices actor actriz aquí te va a dar información uno, recibe audiciones de representantes, graba tus self-tapes y encuentra trabajos. Y sé que ahí adentro también puedes editar tu self-tape, tu casting, para poder mandarlo. Ser representado o preséntate tú mismo, si no tienes representación, y postúlate a convocaciones abiertas. Así que, como te decía, te puedes sumitir tú mismo y luego QA con directores de casting. Aparte de, de darte uh, la oportunidad de poder someterte a diferentes castings, también dan mucha información, como eso, the, the Working Actor. Sé que es algo que dan, así te dan mucha información sobre la industria, así que no nomás te dan la oportunidad para agarrar trabajos, pero información para que de veras puedas agarrar esos trabajos. Con tu membresía recibes clases gratis cada mes con la, las mejores escuelas de actuación del mundo para mejorar tu arte. Ahora vamos acá arriba, actor, actriz. Mira, también tienen para representarte director de casting. Si tú tienes aquí un agente o algo así, también ellos pueden hacer una cuenta. Si no sabías, en sitios así como este, eh, los directores de castings se meten a este sitio de web y ya dicen, ok, vamos a hacer esta película, necesitamos una mujer eh, de 30 años que sea alta. Y ya van a poner eso y toda la información y cuándo es el casting y todo, ¿verdad? y ya se los van a mandar pero a quién se lo mandan pueden escoger pueden decir nomás queremos que los actores lo vean o nomás los, eh, los agentes si no sabía sitios de casting de web así lo hacen entonces vamos acá a poner el correo electrónico y una contraseña mi nombre y cuando es mi cumple tengo al menos 18 años o en su defecto la información es introducida por los padres o un guardia parental. Personaliza tu cuenta. ¿Qué tipo de proyectos estás buscando? ¿En cámara y voz? Sí, los dos. Centro de cine. Elige la ubicación más cercana a ti de la lista de abajo. Y aquí tienen muchísimos países, aunque su país esté aquí no quiere decir que de segurito van a haber trabajos en su país, porque como saben, como en Estados Unidos hay muchos trabajos en Los Ángeles un poquitos en San Francisco, en Nueva York, así que nomás, aunque el país es grandísimo, nomás hay varias partes donde hay muchísimos trabajos. Investiguen primero, hagan su perfil. Investiguen primero antes de pagar por su membresía. Pero aquí, mira, dice Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, es muchísimos. Costa Rica, Bolivia, muchísimos países. Les vamos a poner nosotros Estados Unidos, porque yo estoy en Estados Unidos. Escoge la ciudad más cercana a ti. Voy a poner Los Ángeles. Registrar. Regis, regístrate... Regístrate... Ay, ay, ay, me está yendo perfecto con el español, ¿eh? Regístrate gratis con pago por uso o mejora tu cuenta con PRO. Así que aquí te dice todo lo que puedes hacer. Si haces um, pago por uso, que es esto, pay as you go, eh, de los primeros planos, agarras dos, currículums, representación de proyectos, eh, no puedes usar la aplicación y luego subir tus videos. tu demos de actuación tampoco los podrías subir, eso sí lo tienes que pagar. Clases gratis de actuación no puedes tener, solo con el Pro, la serie The Working Actor y Self-Tapes y más. $8.25 dólares al mes. Cuando te metas tú al sitio de web en tu país te va a decir así cuánto va a ser, pero aquí en Estados Unidos es $8.25 dólares por supuesto. Así que voy a hacer pagar por uso. Y ya después si la quiero hacer en una membresía pro lo podría hacer, pero ahorita vamos a hacer esto para enseñarles que si sí lo pueden hacer gratuitamente. Aquí dice pago por uso no es recomendable para talentos con representación. Así que están diciendo como si tienes un agente o un manejador que es mejor si lo pagas porque vas a tener que pagar por cada cosa. Así que. Está bien, porque ahorita no tenemos representación en Los Ángeles. Gracias por registrarte para tu cuenta Casting Workbook. Ahora tienes acceso a Casting Work Workbook paga por uso. Puedes mejorar tu cuenta. Ups, ya se me fue. OK, seleccione su representación. OK, ahorita no tengo, así que lo voy a poner añadir más tarde. Ay, mira, y aquí arriba ya tienen que si estás vacunado. Yo sí estoy vacunado nada. <risa> Vamos a tener que editar así las fotos y el resumen y todo eso. Así que vámonos para acá y aquí van a poner tus audiciones y peticiones de self-tape aparecerán aquí. Ok, ah, está chido porque en la página eh, principal vas a poder ver si alguien quiere que les mandes un self-tape y acá a la derecha te dice los proyectos que están haciendo ahorita en Los Ángeles. A cine y TV, anuncios y luego para el teatro, stage. Y no les puedo compartir con ustedes exactamente cuáles proyectos son porque muchos sitios de estos, obvio tienes que pagar, así que no dejan que nomás les digas a todos los que hay aquí. Aquí vas a ver los mensajes, como si alguien quiere que les mandes un casting o algo. Mensajes de audición, mis agentes, relaciones con la industria, clasificados, directores de casting. ¡Ah, qué padre! Así que vas a poder mensaj ver mensajes de así diferentes categorías para ver, ay, mi agente me mandó este casting, le voy a mandar el, el casting primero a ellos antes de hacer los otros castings en que yo me submití. Pues muchas cosas, muchas de las preguntas que puedes tener. Puedo usar Casting Workbook para encontrar un representante, cosas así. Recursos. Debajo están los enlaces a los listados actuales de producción para varias ciudades. Y déjeles, enseño mi... Mi perfil eh, ya ha acabado. Información general, mis fotos. Ahorita puedo poner más fotos acá. Audio, ahorita no tengo. Eh, links de video. Me encanta que puedes poner un link de YouTube. Y ya lo subes a YouTube y lo puedes compartir como quieras. Pero me encanta que lo puedo poner aquí en Casting Workbook. Porque... Si lo subes a veces a sitios así, duran muchísimos para subirse. Y aquí ya nomás le pones el enlace y ya están tus videos. Yo aquí tengo uno de español también, que he hecho unos comerciales en español. Luego de voz, no, no, como que no, no sé cantar muy bien. Aquí están mis medidas y luego mis habilidades especiales. Y ahí vas a poder seleccionar muchísimas. Y ahí está Casting Workbook. Me avisan si ustedes hacen una cuenta uh, porque quiero saber si es beneficioso para ustedes. Y también si quieres ver más videos en español, por favor, coméntame para saber si quieres un canal en español. Pero muchas gracias. Y cada vez que hago un video, uh, les enseño un canal que quiero que ustedes vean. Así que este es el canal de hoy y nos vemos.